las primeras emisiones de radioteatro a nivel nacional, eh, como pequeñas obras de ficción, nacen dentro de un, de un programa que se llamaba Chispazos de Tradición, ¿no? que era un programa tipo folclórico, tradicionalista, en donde se introdujeron eh, pequeños dramas de dos minutos, tres minutos, eh, y que como le repercutió tanto, este, empezaron a ampliar el tiempo de esas obras y después empezaron a hacerlos seriados. Es decir, que en lugar de empezar y terminar en el, el mismo programa, eh, se continuaba. Y ahí es el origen en la práctica del radioteatro, que después, en poco tiempo, en las radios de Buenos Aires, este, empiezan a, a hacer explosión este, durante toda la década del 30. Y entonces ahí la, los, los grandes artistas del cine de la época, hacían sus primeras armas en el radioteatro, en la radio. Tanto es así que había este, revistas especializadas como Radiolandia, por ejemplo, que nacen o Micrófono, que es otra revista, que publicaba en su tapa la, las fotos de, los, de las actrices de radioteatro. Entre otras, a Eva Perón fue una de las actrices este, reconocidas de radio, que nacen con el radioteatro y después pasa al cine. Eh, en entrevistas eh, venían las obras que se emitían en Buenos Aires y representaban las obras en el Teatro 3 de Febrero, por ejemplo, acá en Paraná. En el Teatro 3 de Febrero se anunciaban en los diarios, con, en grandes titulares, la presentación de las obras este, de radioteatro, porque acá llegaban desde Buenos Aires o a través de Santa Fe y Rosario, este, la, se escuchaba el radioteatro. Eh, recién en Entre Río llega Concretamente cuando se fundan las primeras radios AM, que se fundan poco tarde, digamos, en 1945, nace el DT14. Bueno, había, había distintos géneros en realidad, eh, al menos lo que recuerdo. Eh, había el, el, el género más romántico, que era el, el radio teatro eh, generalmente estable, que era el de la mañana, que era... Este, menos de este, de historias de familia, de historias de, de amor, este, ese era un, un género. El otro género, que el más popular, era el género de aventuras, de dramas, de tragedias, como, como el caso de Don de Francia, este, de, de, de personajes míticos como Bairoleto, Mate Cocido, todos esos personajes míticos que se transformaban, la difunta Correa, que se transformaban en, en obras de radio teatro. ¿no? o de personajes inventados, este, eh, que eran o dramáticos o humorísticos. También había personajes humorísticos que hacían radioteatro y humor. Por ejemplo, Tijereta Vizcacha era un personaje el eh, que protagonizó muchas obras de teatro.